Feliz enamorado, reflejo al descubierto Infierno en mi agonía, se fue cuando era mía Atrapado en el recuerdo, anunciaste tu partida De tus labios de fuego, incierta ironía Qué suerte la mía, sentir que eras mía Pensamientos ya distintos, atrapado en el recuerdo Inquietud de tu sonrisa, encanto de tus besos Qué hermoso haya sido despertar con tus anhelos Infierno en mi ironía, sentir que fuiste mía Qué hermoso haya sido despertar con tus anhelos